Vamos a proceder a hacer el cambio del preset. Vamos a conectarle un potenciómetro de un kilo ohm. Y luego le vamos a poner por el lado de afuera de la caja una perilla para que podamos eh, subir y bajar la potencia. Bien, el potenciómetro eh, va a ser de un kilo ohm. Aunque eh, también puedes usar uno de 2 Kilo ohm, B1K, este es el potenciómetro para bajar y subir la fuente. Lo que voy a intentar ahora es con el soldador eh, me voy a meter aquí abajo con la puntita y voy a tratar de sacar este dispositivo sin tener que desarmar toda la fuente. Digamos que tenemos dos caminos. Uno es trabajar por ahí, el otro es recortar el pedazo de metal. Pero ya lo hice y funciona. Digamos que podemos trabajar eh, sin tener que desarmar la fuente y sin tener que sacarle ese pedazo. Los cablecitos eh, lo que estoy usando es alambre para protoboar. Es un cable fino que hasta lo podés pelar con la misma uña. Facilito de pelar. Bueno, vamos a cortar... Dos cables eh, Más o menos de largo que me permita eh, Ubicar esto en la caja Y la fuente en el lugar donde va En mi caso Con esto ya va a andar bien Con este largo ya puedo Cortamos aquí Y luego cortamos acá Para que nos queden dos cables Bien A uno Lo vamos a soldar En las dos primeras patas del potenciómetro bien, lo que vamos a hacer es que estas dos se suelden juntitas y el otro cable lo vamos a poner aquí Bueno, ya soldamos las dos patitas y ahora vamos eh, a soldar este cable en la patita que queda a la derecha del potenciómetro si lo miramos de frente. Bien, ahí tenemos las dos patitas soldadas. Y ahora vamos a quitar el potenciómetro. Lo agarramos de este lado y metemos el soldador en la primer patita. Toco la patita y ya puedo levantar el dispositivo. Vamos a ponerlo con la patita para arriba para que lo podamos agarrar. Para que le podamos pegar el tirón Bien, ahí lo tengo Ahora lo que voy a hacer es Calentar las otras dos patitas La de abajo y la de arriba Hacemos así Y tiene que salir por acá Y la otra es por acá Bien Ahí salió Ahora con mucho cuidado Vamos a meter El cablecito de las dos patas juntas adelante y el otro cablecito atrás a la izquierda bien esos serían los dos lugares vamos a ver si se deja vamos a calzar este en el agujerito y por abajo le calentamos para que pase ahí pasó ahora solo tengo que darle un puntito de estaño para que ya quede sujeto Perfecto, dirigillo, a ver si lo podemos ver un poquito más de cerca. Cómo quedó ese contacto, bien. Bien, no se tiene que tocar con los otros, siempre en el mismo lugar. Y ahora vamos con el otro contacto. Como habíamos dicho, va en el costado de la izquierda. Vamos a cortar esto un poquito más largo ahí está, ahora sí en el de la izquierda lo presentamos de este lado y por abajo desoldamos para que pase bien ahí pasó y ahora solo le faltaría la gotita de estaño misión imposible vamos a ver metemos la puntita por este lado y le mandamos su contacto ahí está bien vamos a chequear de que esto haya quedado bien siempre hay que verificar que las patitas no se hayan eh, tocado con, con algún otro sector de la pista chequeamos a ver a ver si se deja ver ahí Parece que sí, ¿no? Bien. Vemos que están firmes. Yo tiro del cable, no se sale. Y ahí está un contacto y ahí está el otro. Bien. Bueno, ahora el ángulo... Ahí está. No, no me dejaba... No me permitía llegar al punto, pero ahí podemos ver, ese es el otro punto y este es el punto. ¿vale? Bueno, ahí ya hemos colocado el potenciómetro que luego lo vamos a insertar haciendo un agujerito. Esto hay que sacárselo, yo se lo corto. Una pieza que viene para trabar en los equipos pero bueno acá no sirve para nada y luego le pongo esta perilla que viene con un tornillito para poder ajustarla al vástago mediano del potenciómetro de kilo -hom. te mando un abrazo